De lo que quiero hablar hoy es de... Bueno, todos sabemos que las matemáticas sirven para entender el mundo. Eso es cierto. Las matemáticas sirven para entender el mundo. Pero las matemáticas no nos dan todas las respuestas. Y en particular no nos dan todas las respuestas en ciencias sociales. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de cosas como esta. ¿Qué gobierno quieren los ciudadanos? ¿Qué gobierno quieren los ciudadanos? He puesto ahí cinco opciones. Hay otras. Ahí no está PP más PSOE. Eh, he tomado una decisión, que es poner posibilidades de coalición de partidos eh, que formen un continuo en el espectro ideológico, desde mi punto de vista. Y de lo que se trata es de, bueno, cada ciudadano querrá algo, perdón. El problema de la elección social es, cómo paso de las preferencias, esto no va muy bien, bueno, ¿qué se le va a hacer? De las preferencias individuales de cada ciudadano, hay diversas opciones, A, B, C, D, y pues Adolfo prefiere A a B a C a D, el signo mayor indicará eso, Quirós tiene otras preferencias y Gracián tiene otras preferencias distintas. Y el problema es, a partir de las preferencias Adolfo, Quirós, Gracián, etcétera, etcétera, ¿qué prefiere la sociedad en su conjunto? ¿Eh? Y, eh, sobre todo, ¿cómo hacerlo si hay tres o más opciones? Dar un algoritmo que nos diga a partir de las preferencias de cada uno de los ciudadanos qué preferimos colectivamente. En otras palabras, eh, joder, tengo que dar el botón bueno, el pueblo ha hablado, por ejemplo, no hemos puesto, no he puesto el voto, la preferencia de cada uno de los 22 millones de personas por separado, evidentemente. Los he agrupado. Estos van a ser los únicos datos falsos, falsos quiere decir que los he creado yo, de eh, toda la charla, con una ligerísima excepción que mencioné en su momento. Esto, bueno, es más o menos lo que podría ser, pero, no, pero esto no está sacado de, de encuestas del CIS ni nada de eso. Hoy estaba hablando con una joven colega, que está intentando sacar de encuestas del CIS información de este estilo y eh, ver cómo se puede hacer cosas con eso. Pero yo, eso, eso es Big Data y yo no lo sé hacer. Así que me he inventado los datos. Pero bueno, habría eh, no es que 7,2 millones de personas cuya preferencia sería un gobierno en solitario del PP, segunda, un gobierno de PP más ciudadanos, etc. Y por ejemplo, en otro extremo, pues eh, 800.000 personas que preferirían un gobierno de SOE más ciudadanos más Podemos, seguido, un gobierno del PP más ciudadanos más PSOE, etc. ¿De acuerdo? Son las preferencias. El pueblo ha hablado, ¿qué ha dicho el pueblo? Otra vez para atrás. ¿Qué ha dicho el pueblo? Esas son las preferencias de cada uno de los 22 votantes por separado. ¿Qué ha dicho el pueblo como colectivo? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. La más eh, sencilla es la mayoría simple, que es la que se utiliza en las elecciones en Estados Unidos o en el Reino Unido. El que más votos tiene, gana. En este ejemplo, el que más votos tiene es un gobierno solo del Partido Popular. Así que, que si decidimos tomar nuestras decisiones colectivas por mayoría simple, el pueblo ha dicho que gobierne el PP en solitario. Pero si os fijáis, todos los demás votantes que no tienen al PP en primera opción, lo tienen en última. Entonces igual no es, no es esto lo que ha dicho el pueblo. Entonces hay otros países, por ejemplo Francia, o por ejemplo, así se eligen los rectores, las empresas españolas, por ley, utilizan sistemas de dos vueltas. ¿No? Utilizan un sistema de segunda vuelta. En un sistema de segunda vuelta, lo primero que se hace es ver cuáles son las dos preferencias a las que más gente vota en primer lugar. En este caso, el PP, o sea, el gobierno solo del PP, o un gobierno de PSOE más Podemos. Son las dos opciones con más votos en una primera vuelta. Se eliminan todas las demás, nos quedamos solo con las preferencias entre esas dos opciones, y ahora se vota. Y entonces, daros cuenta que toda esta gente, toda la gente de la derecha que antes tenía preferencias eh, variadas, todos ellos prefieren un gobierno del PSOE más Podemos sobre un gobierno del PP. Entonces, en la segunda vuelta, resultaría que el votar, preferirían el PP 7,2 millones de personas y preferirían un gobierno del PSOE más Podemos 14,8 millones. Entonces, Antes, con mayoría simple, parecía que el pueblo había dicho que gobierne el PP en solitario, ahora el pueblo ha dicho que gobierne el PSOE y Podemos. Es bien distinto. Pero claro, dice, bueno, pues esto es eliminar gente, ¿por qué hacer solo una segunda vuelta? ¿Eh? ¿Por qué no voy eliminando más despacito si se trata de ver cosas que la gente no quiere? Y hay otro sistema que se llama eliminación del perdedor, que es como segunda vuelta, pero en vez de hacer una vez, hace muchas. Se van haciendo votaciones y cada vez el que tiene menos votos lo borras y vuelves a votar. Aquí no hay que volver a votar porque tengo la lista de preferencias. ¿De acuerdo? De nuevo, esto se utiliza. Esto se utiliza, por ejemplo, en Ruanda. Sistema un poquito más complicado, porque hacer un recuento así directo es difícil, pero en Irlanda utilizan un sistema que se llama de voto único transferible, que es más o menos esto. Y todos lo habéis visto cada vez que Madrid perdía las elecciones para hacerse de los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional utiliza un sistema de eliminación del perdedor, esencialmente. ¿Eh? Si lo hacemos con las preferencias de nuestros votantes, repito, inventadas por mí, pero creo que no muy, no muy absurdas, ¿aquí qué pasaría? Pues en la primera vuelta, el que menos votos... Eh, tiene ese PSOE, Más Ciudadanos, Más Podemos, que son los dos últimos, 2,4, lo quito, lo borro, hago una segunda vuelta, ahora es el gobierno del PP, Más Ciudadanos, el que tiene menos votos, lo quito, en una eh, tercera vuelta lo que menos votos tiene es el PSOE, Más Podemos, lo quito, fiaros de las cuentas, las cuentas están bien hechas, os lo prometo. Y queda al final solo un enfrentamiento entre eh, gobierno de, del PP en solitario o gobierno del PP con Ciudadanos y el PSOE. Mayoría simple, gobierno solo del PP, segunda vuelta, gobierno del PSOE más Podemos, eliminación del perdedor, el pueblo ha dicho, gobierno del PP, Ciudadanos y el PSOE. Bueno, eliminar gente está feo. No eliminemos gente, demos puntos a las, a las preferencias de los ciudadanos. Eso se hace y tiene nombre, se llama recuento de borda. Cinco preferencias, vamos a hacerlo de manera que la gente asigne 5, 4, 3, 2, 1 votos a sus preferencias por orden. ¿No? De nuevo, esto se utiliza. Esto lo ha propuesto un sector de Podemos para sus primarias. Como si habéis venido aquí es porque os gustan, espero, los números y la política. Esta es la propuesta de, la, de, de los Rjones que les llaman. Y han perdido. Pero bueno, por si a uno de Rejón le parece que no, que tal, se utiliza en sitios serios. Por ejemplo, en el Festival de Eurovisión. <risa> el Festival de Eurovisión tiene un sistema de puntos, las que hacen me parece 12, 10, no es un 2, 3, 4, 5. ¿eh? No, esto, o sea, este es el que debíamos usar, pues lo utilizan en Eurovisión, ¿eh? pero se utiliza. Bueno, pues es simplemente coger el orden, poner los puntos, nos, sale, eh, nos salen estas puntuaciones, y si os fijáis, oh sorpresa, el que más puntos tiene, 76,4 millones de puntos, es gobierno de PP Más Ciudadanos, que no había salido antes. Luego, con este sistema, el pueblo ha dicho una cuarta cosa. ¿Eh? Empieza a ser esto sospechoso. Bueno, bien, dejémonos de rollos. Hay una idea que se llama el ganador de Condorcet. Se llama ganador de Condorcet a una opción que enfrentada uno a uno, a cualquiera siempre gana. ¿A alguien le gusta el baloncesto? Esto es lo que a mí me gustaría que pasase con el Estudiantes, pero no pasa. En la liga de baloncesto, si ganas todos los partidos, ganas la liga. No pasa, una pena. Eh, ¿Alguien sospecha lo que va a pasar si hago el ganador de Condorcet aquí? Pues sí, lo que estáis pensando. La opción que hasta ahora no había ganado SOE más Ciudadanos más Podemos, si la enfrento al PP, le gana por paliza. Si la enfrento al PSOE más Podemos, le gana por paliza. Si la enfrento al PP más Ciudadanos más el PSOE, lo gana por paliza. Al PP más Ciudadanos lo gana por poco. Y, eh, en cualquier caso, gana las otras cuatro opciones. Luego resulta que si lo que hago es enfrentamientos 1 a 1, ganador de Condorcet, el pueblo confuso ¿cómo está, ha votado una quinta opción, ha votado un gobierno, ha dicho que quiere gobernar el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Entonces nos hemos encontrado con una situación en la que todos ganan con algún método. Eh, ¿Cuál es el mejor método de elección social? Uno podría decir que el ganador de Condorcet es una buena opción, si uno gana todo el mundo, pues quizá debería ser el ganador. Pero tiene un enorme problema, no siempre hay ganador de Condorcet. Se puede refinar, y el refinamiento, que ahora se llama método de Copeland, es tan antiguo como el siglo XIII. Y encima tiene autor español, mallorquín. Ramón Yul propuso en 1297 un refinamiento que ahora se llama método de Copeland. Y lo que consiste es en hacer más o menos como la línea de baloncesto. Haces enfrentamientos dos a dos y al que gana le das un punto. ¿Eh? Seguramente es un buen método, pero no es practicable. Sería un follón en las elecciones hacer estas cosas. Entonces, quizá lo que tenemos que hacer es pensar en qué propiedades... Voy a mirar... Va, vamos muy bien. Va a haber tiempo de debatir yo, que espero. ¿Qué propiedades queremos que tenga eh, un sistema de elección social? ¿Cómo pasamos de saber lo que quiere cada ciudadano a lo que ha dicho el pueblo? Entonces, hay algunas propiedades que son razonables. Una, que un votante pueda expresar cualquier orden de preferencia que no tenga restricciones, no esté prohibido decir que lo que más me gusta es no sé qué, o no pueda dar más que, y hay métodos que lo hacen, decir, estos me gustan y estos no, pero no sé qué va vale a distinguir entre los que me gustan, cuáles me gustan más o cuáles me gustan menos. Una segunda opción muy natural es lo que tiene el nombre, se llama condición de pareto. Y dice que si todo el mundo prefiere A a B, entonces colectivamente se prefiere A a B, lo cual es de lo más razonable. Luego hay dos condiciones que pueden sonar un poco más técnicas, pero que esencialmente quieren decir no hagamos trampas. Hay una que se llama independencia de alternativas irrelevantes, que eh, lo que significa es que si yo tengo una opinión sobre A y B, por ejemplo, prefiero A a B, ¿ves? y cambio mi punto de vista sobre C, y antes A ganaba B colectivamente, que yo cambie de opinión sobre C, sin cambiar mi percepción sobre A a B, no debe influir en el orden definitivo entre A y B. Si A y B ganaban antes, si A ganaba B antes y yo cambio de opinión sobre C, A tiene que seguir ganando a B. Es muy técnica, no es fácil de llevar a la práctica, y hay otra versión que no es equivalente, pero es más o menos parecida. Que es, no debería obtener una ventaja de, de votar de manera poco honesta, de votar lo que en realidad no quiero. ¿eh? No, no, el voto estratégico no debería compensar. Bueno, y hay una quinta propiedad, que espero que todo el mundo esté de acuerdo en que es deseable, que es que no sea una dictadura. Y dictadura lo defino, no tiene que haber violencia, no tiene que haber gente en la cárcel, no tiene que haber nada, lo defino como alguien decide. Hay mucha gente a la que este sistema le gustaría, sobre todo si el alguien es él. Porque está, yo estoy en posición de la verdad, como todo el mundo sabe. Pero como seguramente todos los demás pensáis lo mismo, vamos a suponer que estamos de acuerdo en que no creemos que una dictadura sea un buen sistema. ¿De acuerdo? Bueno, pues con estas condiciones entran las matemáticas y hay estos señores ¿eh? que nos van a ayudar a buscar, estos señores son Kenezarro, Adam Gibbon y Mark Sutherway, nos van a ayudar a buscar un sistema, un buen sistema de elección social. El primero que lo hizo fue eh, Arrow, pero por desgracia el teorema eh, iba al revés, como vamos a ver en el otro momento. Vamos a suponer que nuestro sistema satisface Pareto y tenemos que elegir entre tres alternativas. Si es solo entre dos es muy fácil, entre dos mayoría simple funciona bien, pero entre tres o más. Bueno, pues lo que demostró que Nezarro, y le dieron el premio Nobel de Economía, de Matemáticas, no hay por eso, es que si un sistema, además de satisfacer Pareto y tener que elegir entre tres opciones, satisface la independencia de las relevantes es que es una dictadura. Luego, no es posible tener a la vez, para tres o más opciones, tener a la vez Pareto e independencia de alternativas irrelevantes. Dos cosas que nos gustaban, bueno, pues no son compatibles. Bueno, a ver si los otros dos ciudadanos nos ayudan. Nuestros dos ciudadanos, por separado, demostraron que si en vez de poner independencia de alternativas, eh, independencia de alternativas irrelevantes, pongo que no se saque ventaja del eh, voto, eh, del voto eh, deshonesto, del voto poco sincero, pues también es una dictadura lo cual quiere decir que no puedo satisfacer todas las condiciones que a mí me gustaría que este fuese un sistema de elección social entonces ¿qué, qué nos dicen las matemáticas bueno pues las matemáticas nos dicen que no hay un método de decisión social perfecto nos ayuda a entender por qué pero no lo hay y decidirse por uno o por otro es una decisión política tiene ventajas o sea por ejemplo el eh, los, eh, el voto el mayoría simple que mucha gente apoya eh, eh, Puede hacer que haya mucha gente descontenta, aunque alguien haya ganado. Entonces, estas teorías de que el que más votos tiene debería... Bueno, ¿y cuánta gente descontenta tienes? ¿No? Eh, bueno, no todo puede funcionar. ¿vale? Eh, por supuesto, uno puede hacer siempre decisiones binarias. Referéndum sí o no, eso funciona. Pero, ¿es un buen método para tomar decisiones complejas? ¿Jugar solo todo así o no? Bueno, es una decisión política. Hay gente a la que le encantan los referendos. Pero son para decisiones sencillas. Entonces, cuando uno tiene que tomar decisiones complejas, ¿qué puede hacer? Bueno, pues hay otro, otra opción que se utiliza en todo el mundo occidental, que es elegir una asamblea, un parlamento, que idealmente represente el sentido popular, y que ellos debatan. Al final tienen que votar, y el problema podría surgir. Pero se supone que una asamblea de, digamos, 350 personas, como el son los Diputados, para decisiones complejas el debate es más sencillo que, eh, que entre los 40 millones de ciudadanos. ¿eh? Eh, y luego pueden votar con más conocimiento de causa o no. Repito, si es referendo, si, referendo sí o no, lo podemos votar de todos sin problema. Si es referendo con tres o más opciones, los teoremas que he demostrado me dicen que lo primero que habría que decidir es qué sistema utilizo. Porque qué sistema utilizo puede hacer que el resultado sea uno u otro. O sea, saber lo que dice el pueblo no es tan sencillo. Bueno, pues tenemos que elegir un parlamento que represente el sentir popular, pues habrá que hacer una representación proporcional del pueblo. Y las leyes españolas están llenas de representación proporcional. Eh, la Constitución dice, en su artículo 68, por dos veces que las cosas tienen que ser proporcionales. Primero dice que eh, una vez que se asignan dos, una cantidad fija, que acaba siendo dos de escaños a cada provincia y un escaño a Ceuta y otra Melilla, el resto tiene que repartir, el resto de los escaños tienen que repartir entre las provincias entre las circunscripciones que dice que tienen que ser las provincias, de manera proporcional a la población y después dice que una vez repartidos los escaños de provincias asignarlos a los partidos tiene que hacerse también de manera proporcional esto hay que concretarlo y eso lo hace la Ley Orgánica del Régimen eh, Electoral General. Que dice, respecto a asignar escaños a las provincias, son 350, eso está en la ley, eso podría cambiar fácilmente. Que la circunscripción sea la provincia, hay que cambiar la constitución. ¿Eh? ¡Ojo! Ojo con las alegres reformas electorales. Para pasar de la provincia a algo que a mí me parecería sensato a las comunidades autónomas, hay que cambiar la constitución. Para pasar de 350 diputados a 400, que es el tope superior de la Constitución, hay que cambiar una ley orgánica. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, son 350, dice la ley. Dos por provincia, 100, 1 para de Merilla, 102, quedan 248. Esos 248 se reparten con algo que se llama el método de los restos mayores, y que os voy a explicar en otro momento, con un ejemplo que es mejor que hacer teoría. Y luego dice asignados 36 escaños a Madrid, ¿cómo lo reparto entre partidos? Y ahí entra la denostada ley Don't. ¿Eh? Ahí está escrito, yo he puesto solo Don't porque no lo voy a explicar. ¿De acuerdo? Bueno, el Congreso sabemos que no es del todo proporcional y era, y esto está mejorando, pero era un mantra echar la culpa a este pobre hombre, que es Víctor Don't. Un jurista belga del siglo XIX que no sé por qué es tan odiado en España. Pero mucha gente le echa la culpa a la ley Don't de la falta de proporcionalidad. Pues mi objetivo en los siguientes minutos es demostrar que Don tiene muy poca culpa. Casi toda la culpa la tiene la circunscripción provincial. Que además, y esto es más fuerte, que el sistema Don es mucho más proporcional de lo que nos creemos. Y que el sistema que algunos alegremente llaman verdaderamente proporcional, que es el de restos mayores, tiene muy serios problemas. He dicho demostrar. No voy a demostrar nada. Voy a dejar ejercicios pero no voy a demostrar nada. Sí que creo que voy a mostrar que lo que digo es correcto. ¿No? Eh, los que hayáis estudiado matemáticas, sabéis la diferencia. Los que hayáis estudiado matemáticas, pero no seáis matemáticos, seguro que sabéis que demostrar es lo que uno no quería que cayese en el examen. Bueno, pues no va a caer, pero va a haber ejercicios. Bien. Pero antes, dos argumentos de autoridad. El primer argumento de autoridad es que DONT no lo usamos solo en España, se usa en 40, otros 40 países o territorios. Pongo territorios para evitar debates sobre países sin Estado. En varios continentes, por ejemplo, en Chile, en Japón, en los Países Bajos, o en nuestra admirada Finlandia. También dicen la ley DONT. El segundo es que los restos mayores en otros países se llaman método de Hamilton y el método en otros países se llama métodos de Jefferson. ¿Y quiénes son Hamilton y Jefferson? Pues dos tipos que salen los billetes de dólar. <risa> Secretario del Tesoro y Presidente de Estados Unidos, nada menos. No sé si es mejor salir un billete de dólar o ser un honrado jurista belga. Pero bueno, eh, seguro que más gente ha visto los billetes de dólar que la foto de... que es la única que se encuentra en Internet. ¿Eh? Bien, pues vamos a hacer algunas vamos a hacer unas mínimas definiciones y luego haremos eh, tablas. Va a haber muchos números, como os he dicho antes, no os fijéis. ¿Eh? Coged la idea, no comprobéis cada cifra, os pues aseguro que está bien. Las he sacado del INE y del Ministerio del Interior y estas cosas. Bien, tengo partidos, ¿por qué no funcionan estos partidos? Voy a llamar PI a cada partido, P1, P2, P3, esto no me gustan los matemáticos, y cada uno tiene un número de votos, V1, V2, V3, bla, bla. El total de votos, la suma de todos esos V sub i, lo llamo V mayúscula, y el número de escaños a repartir lo llamo E mayúscula. ¿De acuerdo? Y llamo cuota del partido PI a lo que le tocaría por una regla de tres. Si a V mayúscula escaños le tocan E mayúscula... Perdón, a V mayúscula votos le tocan E mayúsculas escaños, a V subí votos, ¿cuántos escaños le tocan? Pues eso le llamo cuota. ¿Eh? Y la cuenta pues es esa, como todos sabéis. La cuota es el cociente entre los votos del partido y el total de votos multiplicado por el número de escaños total. Si lo hacéis para bueno. ponerse a los diputados, eh, la última vez votaron 23 millones y pico, casi 24 millones de personas, 307, casi 8 millones votaron el Partido Popular, y había 350 cañas, haciendo unas cuentas, y el Partido Popular le tocan proporcionalmente, y aquí en el problema esto es proporcional a sus votos, 116,48 diputados. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo mando 0,48 diputados al Congreso? ¿Parto a alguien por la mitad pero un poquito menos? Entonces no se puede mandar ese 0,48. Entonces el gran problema de la asignación proporcional es cómo repartir estos restos. Estos trocitos de diputado que no puedo mandar al Congreso. Y el método de restos mayores, del que os voy a poner un ejemplo, lo que hace es, te asigna la parte entera. En el caso de este ejemplo, el PPT tiene 116,48, tendría 116 escaños. Y luego los restos, lo que hace es dárselos, los, que, los diputados que sobren, que no hemos ya todavía, dárselos a, los, eh, a las partes decimales más grandes. Vale. Si esto quedado oscuro porque hay mucho subí y no sé qué, vamos a hacer un ejemplo un ejemplo real. Estos son los resultados de las últimas elecciones, desde junio, eh, pero sumados en todo el país. Circunscripción única. ¿Vale? Eh, lo único que no he puesto es todos los partidos que no llegaron al 10% de los votos, que en total suman 87.649 votos, y que nos pongamos como nos pongamos, no va a tener un diputado. ¿Eh? Paro en el Partido Comunista de los Pueblos de España con su 0,11%. ¿Vale? Esos son los datos que he utilizado para hacer las cuentas. Lo que me importa son las cuotas. ¿Eh? Las cuotas van de 116,48, 79, 90, hasta 0,39 del Partido Comunista de los Pueblos de España. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice la regla? Lo resto me que hacer. Lo primero es mirar la parte entera, que es la que he puesto ahí. Voy a asignar al PP, que tiene 116,48, 116, al SOE, que tiene 79,92, 79, etc. Eso suma 341. ¿Cuántos diputados hay en el Congreso? Vamos a ver, hay que participar. 350. ¿Cuántos me faltan por asignar? 9. ¿Qué tengo que hacer? Mirar los 9 mayores decimales. Soy tan bueno que los he marcado en rojo. Son los que están marcados en rojo. El noveno es el 0,48 del PP. Entonces a los 9 que están en rojo les pongo un diputado más. ¿eh? Y entonces, por ejemplo, el PP pasa de 117, eso de 80. Eh, Podemos, izquierda, unidad, de eco, se queda en 47. Eh, y bueno, así y todos es, y fijaros, partidos chiquititos recortes del Grupo Verde, UPID, Vox tal, pues se llevan un diputado cada uno con sus ceros y picos que están por encima del 0,48 ¿de acuerdo? de lo que quiero que os quedéis con esto aparte de haber entendido el procedimiento espero, es con cuántos diputados tienen Podemos y las diversas confluencias juntos, que aquí aparecen por separado aquí aparecen por separado, porque así figuran en la web del, del Ministerio del Interior todos ellos juntos, están marcados en azul tienen 75 diputados. Por favor, acordaros de esto. O es sea, el tipo de cosas que hacen los magos de por favor acordaros para luego engañaros. O sea, acordaros de que Podemos y sus confluencias tienen 75 diputados si sí. hago este método que algunos llaman totalmente proporcional. ¿Vale? Bueno, si hago circunscripción única, ¿tiene sentido considerar a, Mareo, a, a Podemos y sus confluencias por separado? Si es circunscripción única, los puedo juntar, ¿no? Bueno, pues vamos a juntarlos. Yo creo que es una única con un solo Podemos. Y reparto el procedimiento. Fijaros que los únicos números que pueden cambiar son los de Podemos y sus confluencias, los he sumado. A los demás les va a dar lo mismo. Miro las partes enteras como antes. Eh, ahora suman 342, porque Podemos y sus confluencias suman algo más. Eh, me faltan 8. Y el problema es que cuando reparto los 8, los decimales de Podemos y sus confluencias son, coma 38. Y el Partido Comunista de los Pueblos de España tiene coma 39. El diputado, 350, se lo lleva el Partido Comunista de los Pueblos de España. Podemos ha perdido un escaño por ir junto. Defectos con comillas, yo les explico las comillas, del método de los restos mayores. Ir en coalición te puede hacer perder escaños. Pasamos de nueve partidos en el Congreso, que hay ahora mismo, son los de arriba, salvo el PACMA, al PACMA le perjudica el sistema actual bastante, a 15, y pasamos de un solo partido con un escaño, que es Coalición Canaria, a eh, seis partidos con un escaño. ¿Por qué digo que son defectos con comillas? Pues son defectos políticos. Uno le puede parecer bien o mal que haya muchos partidos pequeñitos, en el Congreso, hay a quien le parece mal y a quien le parece bien. Y a uno le puede parecer bien o mal que la gente se alíe. Si te gustan los partidos pequeñitos, pues prefieres que no se alíen y que haya 350 partidos cada uno con un escaño. Es un extremo, pero podría pasar. Pero eso es política. Esta charla es, sobre todo, de mates. Entonces, defectos sin comillas. Un defecto serio de los restos mayores. Datos reales, debidos a mi amigo Eugenio... Aunque los teníamos mal alguna cifra, pero funciona igual. Badajoz, 1989. Se presentaron nueve partidos, cuatro con alguna relevancia, cinco que no iban a ningún sitio. Vamos a asignar los seis escaños de Badajoz en 1989 con el método de los restos mayores. Hago mis, eh, mi cuota, asigno cuatro al 3,33 y al 1,43. Y ahora, ¿cuáles son los mayores restos? El del CDS y el de Izquierda Unida. Pues cuando hago las 609 los más pequeños, pues a ellos les toca un escaño. Y el reparto queda 3, 1, 1, 1 para un total de 6. Está claro, ¿no? Todo el mundo entiende cómo se hace esto. Esto no es demasiado proporcional. Izquierda Unida, o sea, el PP tiene, tiene casi el triple de votos que Izquierda Unida los mismos, mismos diputados. Hemos utilizado el método este totalmente proporcional y el triple de votos te da el mismo número de escaños. No, sale es una hace las cuentas y sale esto. ¿Cómo podremos aumentar la proporcionalidad? Pues por ejemplo, teniendo en vez de seis escaños 7 Más escaños, más proporcionalidad. Bueno, siete escaños, hago las cuotas, fijaros, la cuota de todo el mundo sube porque hay más escaños para repartir. Se siguen repartiendo cuatro a priori y cuáles. Ahora me faltan tres. ¿Cuáles son los tres mayores restos? Mira, ¿Cuál es el resto más pequeño dado que solo hay cuatro? El de izquierda unida. Señores, Izquierda Unida con un escaño más tiene un escaño menos. Y esto no es política, esto son matemáticas. Esto tiene nombre, se llama la paradoja de Alabama. También llamada ahora paradoja de Badajoz en los círculos de matemáticas autónomas. <risa> vamos, en el mundo la conocen por paradoja de Alabama. Y se llama paradoja de Alabama porque había pasado antes, pero digamos, no, nadie lo, lo apuntó. En, el, en Estados Unidos antes no tenían un tamaño fijo para el Congreso de los Diputados, el House of Representatives. Lo iban cambiando porque la Constitución decía que tenía que haber más o menos un representante por cada 30.000 habitantes. Estados Unidos ha crecido y lo han dejado porque no sé por dónde andarían ahora, por, yo sé, 2.000 diputados, una cosa... parecería la Asamblea China. Eh, Repartían usando el resto, el tema de los restos mayores que había, invent, había propuesto Hamilton, contra la opinión de Jefferson. Eh, y hicieron, Hacían simulaciones, después de cada censo, cada 10 años hacían un censo y hacían una simulación y simularon con entre 235 y eh, 350 congresistas. ¿eh? A ver, cuál era un número razonable. Si había 299 congresistas, congresistas es una palabra equivocada, pues incluye los senadores, representantes. Si había 299 representantes, a Alabama le tocaban 8. Y si pasabas a 300, Alabama se quedaba en 7. ¿Qué hicieron? 325. Y todo el mundo estuvo muy satisfecho. ¿Vale? Pasa en Balajos 89 pasa en Estados Unidos en, en 1880. Pero uno puede pensar, esto es raro, esto son fricadas del Quirós. ¿Cómo de frecuente es la paradoja de la vara? Una de las propuestas que se hacen en España es aumentar el Congreso de los diputados de 750 a 400. Bueno, he simulado, con ayuda de un programilla que esencialmente me escribió Diego, que está por aquí, claro, <risa> bueno, yo también creo que se escribió, eh, he simulado qué pasaría manteniendo el resto de las reglas para no hacer melillos. Hay dos eh, escaños por provincia fijos, uno para el otro y otro para melilla, y repito. Y reparto el resto. En esos 50 pasos, ¿cuántas veces pensáis que se puede producir una paradoja de La Habana? Cinco. Cinco veces en 50, es mucho. Y Guadalajara lo sufre dos veces. De hecho, si miramos la, las, el dibujito, Madrid, fijaros, siempre va, cuando sube a 350-400, Madrid crece en los 36 actuales hasta 43, algo así. ¿o? Va creciendo siempre. En Guadalajara es una risa, porque está en los tres actuales bastante tiempo, sube a 4, luego baja a 3, se queda en 3, sube a 4, de repente colapsa. Los alcarreños no van a estar satisfechos. O sea, a ver, ¿usted cuántos diputados va a poner? Porque a mí esto me puede no interesar lo más mínimo. Entonces es un sistema muy inestable. El método este de, de los restos mayores es muy inestable. ¿Eh? Y tiene esta terrible paradoja. Sí, bien. Y hay una paradoja más. Hay una paradoja más. Eh, supongamos que tuviésemos que repetir las elecciones en Badajoz. Idea descabellada, repetir elecciones. Esta charla es hoy porque estábamos convencidos de que el domingo había elecciones. Y como se puso en septiembre, bueno, como habéis venido está bien. Creíamos que aquí no se iba a caber, bueno, no se cabe, pero que aquí iba a estar todos los políticos y todo. ¿eh? Supongamos que hay que repetir elecciones. Y la gente que hay que repetir elecciones no vota lo mismo. Entonces, la misma cantidad de votantes, que cuidado que suben lo mismo, pero, bueno, la gente decide votar más a Izquierda Unida, menos al PSOE, esas subidas. Uno esperaría que en un sistema proporcional, si Izquierda Unida sube el 30%, mucho más que ninguno, el 15% del PP es el segundo, eh, esto a Izquierda Unida le fuese bien, ¿no? Bueno, pues... Dado que se llama eh, paradoja, resulta que si hago las cuotas, reparto 4, 64 y 65 son más grandes que 63, Izquierda Unida ha aumentado más su voto y ha vuelto a perder un diputado. ¿Eh? O sea, eh, Izquierda Unida tenía a su diputado abajo del 89 prendido con alfileres. Eh, se llama la paradoja de la población. Bueno, vuelven las matis. ¿Podemos librar nuestras paradojas en el reparto proporcional? Pues hay un teorema, segundo teorema, luego vendrá el primer teorema de balisky y Young, que son estos dos tipos. Un método no tiene la paradoja de la población, sí y sólo sí, es un método de divisores. ¿Cuál es la siguiente tarea? Decir que es un método de divisores. <risa> bueno, un método de divisores, no lo a hablar, pero hago un ejemplo, es lo siguiente. Fijamos una sucesión creciente de divisores, no necesariamente enteros, aunque los dos ejemplos que pongo son enteros. He puesto, que, eh, que ser, he puesto mayores que cero para no dividir por cero, no tener que hacer, dar explicaciones, pero a veces se admite dividir por cero. ¿eh? Pero aquí nos vale. Una sucesión de divisores eh, creciente, ¿eh? he puesto medio igual, podría poner. ¿eh? Por ejemplo, en don, esos divisores son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿eh? Por eso se llama de los divisores naturales. Y otro sistema, que cuando en España... Eh, todo era más simple y el único gran perjudicado era la Izquierda Unida y todas estas cosas se defendía un montón se llama el método de San y los politólogos, no, es mucho mejor y tal eh, son los impares 1, 3, 5, 7, etcétera. y lo que se hace es, para cada partido se agarran sus votos se dividen de todos los divisores de 1, de 2, de 3, etcétera. se obtienen muchos cocientes para cada partido y si hay que repartir E escaños se asignan a los E cocientes mayores Ahora mismo ponemos un ejemplo. Esto es en mi opinión, lo que veréis en el BOE, en el BOE va una tabla con un ejemplo porque la gente no lo entiende. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Eh, pero antes, una cosa que veremos también después, pero ningún método puede, de estos divisores divisor puede sufrir la paradoja de Alabama. ¿Por qué? Porque asignar un escaño E más 1 se le da al cociente de tamaño, al cociente que ocupa en la lista el sitio E más 1 y los E anteriores no los tocas. O sea, se hace la asignación sucesivamente. Entonces, añadir escaños, se lo das. Son escaños nuevos, no quitas uno anterior. Luego, ya es una ventaja. Hemos dicho, teorema, segundo teorema de walisky Young. un método no sufre la paradoja de la población, si sí, solo si es de divisores, y además los divisores tampoco sufren la paradoja de la bala. Luego, vamos bien. Ejemplo, ¿cómo se hace don't en Badajoz? En vez de hacer toda la tabla para los infinitos divisores, se hace sucesivamente. Lo que se llaman las, las prioridades. Cada partido tiene en cada momento una prioridad. Todo partido empieza con prioridad, sus votos dividido entre uno. Ahí está la tabla. ¿Cuál es el número más grande? El del PSOE. Pues al PSOE se le da el primer escaño, se dividen sus votos entre dos y su prioridad pasa a ser los votos divididos entre dos. El primer escaño se ha llevado al PSOE. ¿Cuál es ahora el número más grande? El del PSOE. ¿Quién se lleva el siguiente escaño? El PSOE. ¿Y qué se hace con su prioridad? Se dividen sus votos entre tres. Segundo escaño y votos entre tres. ¿Quién se lleva el tercer escaño? El PP. Se le da el tercer esca el, un escaño y se divide entre dos y así sucesivamente. El siguiente se lo vuelve a llevar el PSOE, eh, el siguiente se lo vuelve a llevar el PSOE y el último quién se lo lleva. El PP otra vez. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Eh? Sí, ¿no? Y los otros dos, pues cero. He puesto las cuotas, he puesto las cuotas porque quiero hacer dos observaciones. Primero, no hay paradoja alabama, como he dicho antes. ¿Quién se llevaría al séptimo escaño? No tengo que volver hacia atrás en ningún momento. Miro esa tabla, ¿cuál es el número más grande? ¿Eh? ¿El del PSOE? Pues el séptimo escaño se llevaría el PSOE. el octavo? El CDS, etc. ¿Vale? No hay paradoja alabama. Es imposible que haya una paradoja alabama. Y fijaros ningún es, eh, partido ha perdido escaños enteros. Antes, el C de 6 ya se llevaban 1, ahora se llevan 0. Pero es que les toca 0.61 y 0.49. Si, si te toca 1, algo, ¿eh? te lo vas a llevar. De hecho, ese es el primer ejercicio para casa. Demostrar, demostrar, y es muy fácil, es aritmética muy sencilla, pero hay que hacerlo con letras, o sea, es, digamos álgebra muy sencilla. Que el método don cumple lo que se llama la condición de cuota inferior, que es que eh, todo partido reciba al menos la parte, el, el redondeo de su cuota. Nadie pierde escaños enteros. El método don no te quita escaños que te mereces enteros. Te quita restos. Don en circunscripción única. Vamos a hacer don en circunscripción única. Eh, votos, cuota, escaños reales, es lo que hay ahora mismo sentado en el Congreso de los Diputados. Y re menos co, es real menos cota, es la ganancia o pérdida provocada por el sistema electoral. El PP tiene 20 diputados y pico más de lo que otorgaría. El PSOE 5,08. Podemos pierde 3. El gran perjudicado es Ciudadanos. Porque ha quedado cuarto en casi todas partes. Y en España hay la torta de circunscripciones con 3, 4, 5 diputados. Y con el 15%, no te toca. ¿De acuerdo? Porque hacer proporcionalidad en Soria con dos escaños es dificilísimo. En Ceuta y Melilla ya ni os cuento. En Ceuta y Melilla es winner takes all. ¿Eh? Porque tiene un, hay un escaño. ¿Vale? Está claro, ¿no? Bueno, eh, pero quiero hacer DONT. Esto es lo que pasaría si aplico DONT, don't. en circunscripción única. El PP solo tendría una prima de dos diputados y medio. El PSOE de apenas un diputado, como Podemos tendría una prima de un diputado y, y pico. ¿Eh? Y eh, nada, no pasa nada. Ciudadanos recupera casi todo lo que haya perdido, y el otro gran perjudicado que es el PACMA, que es el único partido al que Don Nacional le daría un escaño y no lo tiene en la realidad, por supuesto, como su cuota donde está PACMA, su cuota es 4,20, con le tiene que tocar al menos 4 y le tocan 4, de hecho. ¿De acuerdo? Luego, el problema no es don't, el problema es las circunscripciones. Y ningún partido ha recibido menos escaños que su cuota. ¿De acuerdo? Hay partidos que reciben más escaños que su cuota. Eso es, eso es cierto. ¿eh? Pero hay veces que la no se cumple la condición de cuota superior. ¿Eh? El método de los mayores, restos mayores, sí. Como es un redondeo hacia arriba o hacia abajo, pues nunca te pasas de esto. Aquí sí, pero no por mucho, daros cuenta. Pero, ¿podemos usar otros métodos de divisor y mejorar todavía más? Pues ahí entra el primer teorema de balinsky young Ningún método de divisor satisface tanto la condición de cota inferior como la de cota superior. Y el único que satisface la de cota inferior es don't. Luego, todos los demás métodos maravillosos pueden quitarte algún escaño entero que mereces. ¿Queremos eso? Por desgracia, si junto a los dos teoremas, cualquier método de asignación o bien sufre la paradoja de la población, o bien incumple la condición de cota inferior, o bien incumple la condición de cota superior. De nuevo, no hay un método perfecto, decidir unos u otros tiene algunas implicaciones políticas y hay que tomar una decisión política, pero solo Don evita las paradojas de la población y de Alabama y eh, cumple la condición de cota inferior. ¿Eh? Luego no es un desastre absoluto. Pero, o sea, ¿no se dice todo el rato que Don favorece a los partidos grandes? Bueno, un poquito sí. No es solo un efecto provincial. Daros cuenta, el PP se llevaba dos diputados y algo que, digamos, no le tocaba. Pero es sobre todo en términos absolutos. Si lo hago en términos relativos, les favorece muy, muy moderadamente. Otra cuenta que hace todo el rato. Cada escaño le cuesta a Izquierda Unida no sé cuántos Le costaba, ahora ya está todo muy seguro. Le costaba a Izquierda Unida, lo no que sé, dos millones de votos... Y al PP solo. Bueno, en media, con los 23 millones de votantes de la última vez, cada escaño debería costar 67.800 eh, votos. En la tabla tenéis, haciendo resto mayor, cuántos cuántos escaños, cuántos votos habría costado cada escaño. Fijaros, el, los partidos mayoritarios están cerquísima de lo que sale en media. Le cuesta más caro... A, anda, a los partidos nacionalistas les cuesta un poco más caro que son los que tienen la culpa de todo en esto, en otras cosas no entro ¿Eh? Joder, les cuesta más caro perjudicado alguien que, eh, eh, coalición canaria y fijaros qué baratitos les saldría un escaño al, al BNG. esto es la relación con el mínimo el escaño más barato es el, el del BNG, 1 a un montón de partidos les cuesta casi un 50% más tener un escaño y a corrección canaria un 74% más entonces esto tan proporcional si uno lo cuenta en coste del escaño pues no sé ¿qué pasa si agodónt? fijaros al PP, al PSOE a Podemos, a Ciudadanos le sale un poquito más barato aquí el perjudicado es Bildu ¿sí? que le sale eh, bastante más caro porque pierde un escaño ¿Y qué es lo que pasa? Que los partidos pequeñajos, los que no llegaban al 0, 1 y 3, pues, pues no, tienen, no, tienen, no tienen escaño. Entonces, entre los que tienen escaño la relación es mucho mejor, porque ahora el más favorecido, el más barato es el PP, pero la relación con el más caro, que es Virdu después de que le haya costado mucho más caro, no llega al 40%. Y en todos los demás, fijaros que la primera cifra es un 0 prácticamente. Bueno, en realidad, Don't, desde el punto de vista de le cuesta a todos los partidos lo mismo cada uno de sus escaños, es más ecuánime que el otro es cierto que los cocientes votos escaños son menores por los partidos más grandes con don't, no siempre en el orden de votos ¿eh? si os fijáis los números no, no cuadran es ciertamente más difícil que los partidos pequeños los que no llegan a uno tengan un escaño en el sentido sí que favorece a los grandes pero sobre todo lo que hace es favorecer las coaliciones ¿Eh? si te coaligas eh, no te puede perjudicar teorema que esto ha ejercido para casa si dos partidos se juntan, como poco tienen los mismos escáneres que por separado, suponiendo que todo el mundo les, todos los que votaron a uno o a otro les votan. ¿De acuerdo? Bueno, este teorema viene con ejemplo, con ejemplo real, un ejemplo de las eh, municipales de mi pueblo, de Tres Cantos. La pregunta es: los partidos grandes, sobre todo en los antiguos, lo útil es votar al grande porque, digamos en la izquierda, votar a Izquierda Unida es un voto perdido, mejor votar al PSOE. Esto se veía, ¿eh? Esto se veía. Tres Cantos 2008, datos reales, se presentaron eh, seis partidos, los de Apetece, la lideresa de Apetece ahora es la lideresa de Ciudadanos en Tres Cantos, Tres Cantos Unidos era un partido eh, local, Tres Cantos era eh, una peranía de colmenar y somos que inde nos estemos independientes de ahí como los americanos, <ríe> entonces los Lo he marcado en rojo porque hay una cosa de la que no voy a hablar pero que es importante, no en las elecciones generales pero sí y mucho en las municipales, en las municipales, si no llegas al 5% de los votos, no cuentas. Haciendo las, los cálculos, tres cantos indios ahora tienen un concejal y no lo tuvo porque no llegaba al 5% de los votos. Y eso es algo de lo que no voy a hablar, pero en circunscripción única, con 0,31 esto puede ser importante. Eh, el PP obtuvo 11 escaños, el PSOE 8, izquierda 1 y de 1 apetece 1, total el, el PP mayoría absoluta. Y era muy creíble, muy creíble que los demás partidos, que los votantes de los demás partidos, no quisiese una mayoría absoluta del PP. Era muy creíble. En particular, era totalmente creíble que la gente que votaba al PSOE y a Izquierda Unida no quisiese una mayoría absoluta del PP. ¿De acuerdo? ¿Qué habría pasado si el PSOE y Izquierda Unida hubiesen ido en coalición y todos los que votaron al PSOE y Izquierda Unida les votasen a la coalición? Pues las cuentas hacen que el undécimo escaño del PP, al ir unidos, el teorema de la Geografía, de hecho, ese undécimo escaño Ahí están los cocientes, el undécimo cociente del PP es más pequeño que el décimo cociente de la coalición. La coalición le habría quitado un escaño al PP. Pero bueno, decir que en una coalición todos los votantes de uno y de los otros van a votarte es mucho decir. Eso es mucho decir. Pero es creíble que por la propaganda sobre las maldades del pobre señor dont hubiese algunos votantes que quizá hubiesen votado a Izquierda Unida, los Durando, que decidiesen votar al PSOE. Bueno, si hubo 24, ¡24! En miles, más de miles, si hubo 24 que hicieron eso para quitarle un concejal al PP, se equivocaron miserablemente. Con que solo 24 de los que al final votaron al PSOE hubiesen votado a Izquierda Unida, Izquierda Unida habría tenido un segundo concejal, que no le habría quitado al PSOE, solo habría quitado al PP. Entonces, ojo con lo de que el voto útil es votar al grande. Resumen, los procedimientos electorales y de decisión colectiva no son ideales, con frecuencia los candidatos nos desesperan, como al padre de libertad, la amiga de Mafalda, pero ¿hay realmente un procedimiento mejor que la democracia parlamentaria? Bueno, lo dejo para la reflexión. Muchas gracias.